Me llamo John Belling y os voy a contar una historia. Investigué la muerte de mi padre. Las pistas recogidas en varios bares de la zona me trajeron hasta aquí, el desierto de Nevada. Al parecer mi padre tuvo una hija de la que no se hizo cargo. Quizás sea la típica aventura de una noche que acabó mal. Buscamos a Michelle Bellick. Todos los indicios me decían que ella fue quien mató a mi padre, siempre le recriminó que no se hizo cargo de ella, que vivía en extrema pobreza con su madre en pleno desierto y no ha tenido la oportunidad que por ejemplo tuve yo. He conseguido montar la historia. Mi padre recapacitó. Quería conocerle y pedirle perdón. No hubo respuestas. Son. ¿Son motivos suficientes como para acabar con una persona? ¿Qué valor le damos a una vida? Busqué a Michelle en la dirección que conseguí. Me advirtieron que era peligrosa. Estaba enfadada con la vida y siempre iba armada. Hice justicia, Envía a Michel donde debía estar hace mucho tiempo. El tiempo pone todo en su lugar.